podamos preguntar y hablar y comentar y lo que Bueno, yo esta tarde os voy a presentar a los dos ponentes eh, que van a ver la actividad. Eh, ella, tenemos la suerte de tener a Carmen Álvarez eh, Sandoval, ella es psicóloga, eh, está haciendo Maitreen desde el 2008, también hace yoga y meditación y su actividad la desarrolla básicamente eh, cuando... el saludo de salud, educación, hace grupos, hace retiros y, y forma sus, eh, sus actividades en ese tipo de instituciones cuando la llaman. Y él, ese es Alejandro eh, Lampier, me lo he tenido que apuntar porque si no era un poco difícil, él trabaja como médico. Eh, es, es, es experto, es consultor y experto instructor de meditación y desde el 2011 tiene un grupo eh, organizado de mindfulness que pertenece a Regenera y que cada vez la verdad es que va creciendo y no sé si dentro de poco no tendremos ya espacio y bueno, os dejo con ellos ¿eh? buenas tardes Bueno, muchas gracias a todos por asistir esta tarde y a esta charla, que la verdad es que el, el, el local o el ambiente es poco mainfullero, o sea, es un poco difícil eh, conseguir atención aquí en, en, en medio de los cafés, la, la alegría de estar con los amigos y tal, pues resulta un poco difícil lo del mainfuller, pero vamos a intentarlo, ¿no, ¿no? por lo menos vamos a intentar transmitir alguna idea. ¿no? Eh, yo mmm, bueno, llegué a esto del Mainflex por comisión propia, eh, al, apoyando un poco, ampliando un poco la información que ya ha dado, porque yo estaba estado en los nervios, entonces como estaba de nervios ya no aguantaba ni yo, me fui a hacer un curso de ensueño a Estocolmo y entonces me dijeron que allí que lo mejor era el Mainflux. Y dije, yo va, ah", porque entonces ya, y aquí yo empezaba a cambiar mi vida bastante. Pasé eh, de ser marinerio a ser solamente mariné. Eh y estaba en verde. Y aquí mejoró mucho mi calidad de vida, empecé a profundizar y digamos que yo me acerqué a esto por una necesidad personal. ¿no? Es quizá el mejor método que yo encuentro, que yo he vivido y conozco de primera mano, como para el control del estrés y la mejora de la calidad de vida. Así he dicho muy brevemente pero tiene otras muchas utilidades. Bueno, la, la misión de hoy de Alejandro y yo es hablaros un poquito de eh, qué es qué diferencia hay entre mindfulness y meditación, eh, por qué puede ser útil o por qué puede interesar eh, aprender este camino o empezar este camino. Y aunque es un tema largo y bastante más... algo más, con bastante más amiga de lo que parece, vamos a intentar recortar un poco y llegar a a unas pequeñas conclusiones o a no sé, a un pequeño resumen para que vea todo. Claro, vamos a ver, cómo lo conseguimos. Y luego eso, estamos abiertos a vuestras preguntas que creo que son las más interesantes ¿verdad? que vosotros que, que tengáis curiosidad por saber, o saber o tengáis interés. Pues yo por mi parte, Alejandro, a ver, ¿qué pasó aquí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. La idea de la línea es fundamentalmente es hacer la distinción entre lo que me informe y lo que es meditación porque eh, me informe se ha de moda eh, me informe es absolutamente para todo y está bien, porque está bien porque la práctica de esto confiere una visión distinta de las cosas pero el ritmo es que se quede en la superficie que se quede solamente en la píldora que utilizo cuando me encuentro mal, me pongo nervioso, que me sirva para evitar lo que está ocurriendo en mi vida. El Melfun aparece en Occidente hace bastantes años con el doctor Cabacín en la clínica de los asociados. Además, ¿Se, se acopla ¿no? ahí, ahí es mejor. Esto que me pasa que es incómodo, pero en eh, fin. Bueno, pues surge con, con Kabat-Zen, en la línea de, de Massachusetts para tratar eh, grupos de personas con interés. Eh, zen lo que hace es utilizar técnicas de, de meditación budista, eh, las, les, les quita la parte, digamos, ritual y la parte que pudiera ser algo más religiosa, las occidentalizan y tienen y a trabajar con estos con grupos y de hecho siguen trabajando con la misma sistemática actualmente. A raíz de eso, empiezan a sus grupos grupos para tratar el dolor, para tratar el, el, para, para aliviar la, la situación de cáncer, no tratamiento, sino para afrontamiento vital de esas situaciones. Es decir, surge desde de, de, de una necesidad clínica. Y ahora mismo estamos viendo que se está utilizando en los centros de salud mental para tratar adicciones, para tratar trastornos de personalidad. Es decir, está teniendo una amplia discusión clínica. Aparte de eso, claro, siempre hay bastante que también que acompaña todo esto de charlatanería y, y, de, y de, de, de oportunidad económica. Está bien que haya... Que una oportunidad económica, pero a veces ¿eh? se convierte en no oportunidad. ¿Qué diferencia habría entre mindfulness y meditación? A ver, con el mindfulness, porque está la misma técnica que meditación, mindfulness prepararía para la meditación. Con mindfulness voy a utilizar las herramientas que tengo, que son el cuerpo, que son la respiración, que son la observación del de contenido mental y fundamentalmente es ahí donde me voy a centrar. La, la finalidad de esto no es evitar el dolor, no es evitar eh, las cosas que no nos gustan de la vida, sino sencillamente saber estar con esas cosas que no nos gustan de la vida, con esas cosas, con esas cosas que no nos gustan a nosotros. Aprendemos con esto a ver cómo funciona la mente, por qué eh, actuamos de una forma o reaccionamos de otra. ¿Qué es lo que tenemos sin resolver que nos obliga y nos impide eh, vivir una situación porque nos está recordando algo que no también no nos produce, no produce todavía dolor o no nos produce sufrimiento? Es decir, con el no vamos a evitar nada, todo lo contrario, nos vamos a meter de lleno en todo lo que está ahí y que nos gusta. El riesgo es que se utilice precisamente para evitar lo que no me gusta nuestra vida, o lo que no me gusta, lo que está ocurriendo. Porque eso va a estar apareciendo en el tiempo. Entonces la, la forma de tratar con todo lo que hay es afrontarlo. Tampoco requiere pelear contra algo, contra pues no requiere pelear contra nosotros mismos porque al fin y al cabo lo que hacemos cuando nos silenciamos, nos callamos y escuchamos y vemos nuestro contenido mental es estar observando que es lo que somos. Y lo que somos tiene su parte oscura, tiene su parte luminosa. Y necesitamos de la parte oscura para ver la dimensión de la luz. Sin esa parte oscura no vamos a ver la parte luminosa. Ver la parte oscura es difícil, es doloroso, y es lo que se intenta evitar símbolo con estas prácticas, y no es así. Eh, estas prácticas son precisamente para afrontar esa parte oscura, esa parte luminosa, esa parte que no nos gusta. Conforme vamos profundizando eh, lo que habéis oído hablar de esto y lo practicáis va apareciendo la conciencia testigo. La conciencia testigo es una experiencia no es algo que podamos aprender algo que podamos sujetar, contener es algo que aparece experiencialmente y es a partir de ahí cuando Mindfulness empieza a diferenciarse de la meditación, o cuando la meditación es distinta de los Empezamos a entrar en un terreno más profundo, en un terreno de autoconocimiento mucho, mucho más silencioso, más calmo, un, una, una dimensión distinta en la que podemos llegar a de tener conciencia de cuál es verdad, verdaderamente nuestra naturaleza y nuestra esencia. Eso no te lleva a Mindfulness, eso te lleva a la meditación. De hecho, en los cursos, digamos, serios de Mindfulness, hay una parte eh, de práctica, se llama de práctica formal, que es meditación. Cárcel lo hace, lo hace Charaleza, lo hace Tim lo hace toda la gente que está haciendo Mindfulness eh, de forma seria. Eh, en, en todos los cursos, en todas las sesiones, hay meditación. Hay 20 minutos, 30 minutos de meditación. Precisamente porque más y te prepara para, para llegar a esas profundidades que si no tienes esa ayuda no, no llegarías o llegarías de otra manera. Yo quiero quiero eh, aportar quizá, eh, eh, un poco más sobre lo que ha dicho Alejandro que el es una herramienta, es una herramienta que te prepara para la meditación, que puede prepararte para la meditación, pero que en sí misma también es valiosa, porque es como una bicicleta. O sea, cuando tú tienes una bicicleta, tú puedes utilizar esa bicicleta para ir todos los días a trabajar, para irte los fines de semana al campo, o para correr la tranquilinaika, ¿eh? o la subir a lo alpe. Es decir, lo que tú hagas con esa herramienta depende de tu proceso vital y de tu situación vital. Entonces sí que creo hay un poco de lucha entre mindfulness y meditación, un poco ha habido en los, en los, en los ámbitos eh, profesionales, pero sí que creo que mindfulness tiene un valor en sí, que es que nos facilita a los occidentales poder entender lo que estamos haciendo. Que mucha gente no podría tener acceso a, determinadas, a determinados beneficios que tiene esa técnica de mindfulness, si no fuera por esa digamos, traducción occidental que supone de técnicas de psicología ambiental Entonces, es, en sí es una herramienta que bien utilizada puede servir para muchas cosas. Puede servir para un control de estrés, puede servir para una, cuestión, una buena gestión emocional, puede cambiar la vida de muchas personas, puede aumentar la calidad de vida de muchas personas y esto para mí también es válido. Y luego, puede ser la tesala o la herramienta que abre la puerta a un desarrollo espiritual, que sería más el campo de la meditación. que decía que es imposible llegar a, eh, a la espiritualidad sin una coherencia, sin, sin, sin una coherencia personal. Y creo que en cierto modo Maeflow es lo que ayudas a tener o a obtener esa coherencia personal que te llega a entender lo que, que lo que dices, lo que sientes y lo que haces, está sumamente implicado ¿no? y, lo hace, y, y, y lo hace entender con una conciencia plena de que eso transcurre en el momento presente y es, es precisar un poco eso pero es que es verdad que muchas veces bueno, sabéis que cuando se populariza algo, cuando algo se hace popular casi siempre se manipula y casi siempre se tergiversa y es verdad que desde el 2008 que yo vengo trabajando esto pues eh, cuando llegué, yo me acuerdo de lo mío, aquí me influqué, ni qué, ¿eso, ¿eso qué es? Y hoy día prácticamente todo el mundo ha oh, oído hablar de me es, es una palabra que en muy pocos años eh, todo el mundo maneja, se, se hacen cursos express, cursos súper rápidos, eh, acreditaciones de... Aprende a meditar en un minuto. Aprende a meditar en un minuto, que está muy bien, se aprende a meditar en un minuto, pero hay que saber aprender a largo, a largo plazo también y claro, eso tiene el, el riesgo, que decía antes Alejandro, de que eh, se mm, desvirtúa lo, las, las, eh, los beneficios que realmente tiene tanto el mindfulness como herramienta, como la meditación como proceso y creo que ahí es quizá la diferencia, no la meditación es un proceso personal de desarrollo que va a una tirada más largo alcance ¿No pero bueno, yo quizá un poco eso y te paso, la, te paso la palabra para, para, para concluir la presentación nuestra eh, esto produce cambios claro, produce cambios que además gracias a, la, a las neurociencias y gracias a las a la técnicas de neuroimagen eh, los, podemos, los podemos constatar podemos ver cómo cambia el cerebro cuando está meditando eh, con las resonancias dinámicas podemos ver cómo hay zonas que se iluminan, cambian de intensidad podemos ver que hay zonas que con la práctica se inhiben por ejemplo, eh, la parte emocional de nuestro cerebro está en la mitad en la mitad eh, sabemos que las personas agresivas aumentan de tamaño la gente que hace meditación en la mitad se contrae, eh, la, toda la corteza de la amígdala se, se atrofia. Se atrofia una parte del cerebro, que está en el lóbulo temporal derecho, relacionada con la, con la depresión, y sin embargo, vemos ¿no? como aumenta la corteza prefrontal, tanto izquierda como derecha, y precisamente en las zonas del cerebro que están identificadas como las zonas de la compasión, en las zonas eh, del, del, del amor. Eh, todas esas cosas las, las estamos viendo con, con la resonancia. Estamos viendo cambios en la, estructura, en la funcionalidad eléctrica del cerebro. Cómo aparecen ondas que solo aparecen en determinados estados. Eh, en meditaciones Profundas aparecen ondas en el cerebro, eh, tanto de, de reposo como las mismas ondas que aparecen en las personas que están teniendo un ataque eléctrico. Es, es curioso. Eh, habéis oído hablar seguramente de Karl Mathieu, que es un biólogo francés, muy budista, que se ha sometido a, a múltiples estudios eh, y se es, lo ha declarado el hombre más feliz del mundo, precisamente porque su, esa parte de la corteza la izquierda la tiene más desarrollada que nadie, eh, la no la tiene menos desarrollada que nadie, la tiene asociada, eh, sus ondas cerebrales... Eh, están presentes todas las ondas cerebrales cuando estás haciendo meditación. Eh, o sea, hay, hay cambios, hay cambios que se ven. Pero hay cambios que tú puedes percibir también conforme vas haciendo esta práctica. El principal cambio eh, es respecto a ti mismo. Y cuando se busca ese cambio respecto a ti mismo empiezas a tratarte de otra forma, eh, tu entorno también cambia. Y nada más que por eso merecería la pena eh, hacer. Este tipo de este tipo de prácticas. Yo, una cosa que es que, por continuando, yo le invito a acordar porque si no habláis solo y entonces voy a ir a <risa> me voy metiendo caña. Una de las cosas que se ha visto es que a las ocho semanas de un entrenamiento en personas que no, están, que no son meditadores profesionales, que no personas normales, que han hecho un entrenamiento de ocho semanas, el de, de camping según los estudios de Sara eh, a las ocho semanas hay un incremento en la producción de serotonina es decir, que no solamente se producen cambios son cambios funcionales, cambios permanentes también eh, lo digo por la, la influencia que tiene o sea, la, la, la, no solamente hay, es que se achica la mitra sino que además se produce serotonina con lo cual la persona se siente mejor la serotonina está muy relacionada sí. Esta, la ausencia de serotonina está muy relacionada con la depresión y en, en los estudios que se hicieron a, a teórica una de las cosas que se vio es que todas las áreas cerebrales relacionadas con estados depresivos o ansiógenos no, no, veces que no se estimulaban, o sea, no, no aparecían por ningún sitio. Claro, por eso llamó mucho la atención y por eso lo llamaron el hombre más feliz del mundo. ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre que vive en una habitación de seis metros cuadrados que no tiene ni mujer, ni coche, ni propiedad, ni vida sexual, ni nada de nada, sea feliz? ¿Eh? Es algo como muy incomprensible, ¿no? Entonces... Bueno, sus estudios, los estudios sobre su cerebro, la verdad, es que nos han dado muchas cosas que pensar y muchas ideas que trabajar, porque es cierto, esto que un muy feliz. También hay, hay otros cambios. Hay estudios ya antiguos. Antiguos, me refiero a la relación con, con mindfulness, no son no son los o sea 70, tampoco siempre antiguos, pero en relación con mindfulness sí. ¿eh? Eh, se comprobó que aumentaba la práctica de aumentaba la respuesta del sistema inmune. Eh, se cogieron dos poblaciones iguales de personas, unas practicando meditaciones sin meditación, otras no eran practicantes y se les vacunó de la gripe. Al cabo de un mes se midieron los niveles de anticuerpos y la gente que practicaba meditaciones tenía tres veces más anticuerpos que la gente que no practicaba se ha descubierto recientemente que la práctica de la meditación eh, mejora y alarga la telomerasa. La telomerasa es una especie de capuchón que está al final de los genes, que es necesario para su conservación y su reproducción. Eh, o sea que estamos a un nivel todavía descubriendo los beneficios constatables de esto, no ya solo los espirituales, sino también los, los fisiológicos, los anatómicos e inmunológicos. En el incremento de la terapia creo que es un tercio, que no es poco, el incremento de la terapia creo que está relacionado con la enfermedad, con las enfermedades crónicas y con, y con la vida, y con el envejecimiento, con en la doenza de vida. Y bueno, eh, a ver, ¿qué más hay otras cosas? No, este prácticamente hay... Hacemos este. una práctica de full. Vamos a ver lo que nos quiero lo decir deciros que si queréis en Internet tenéis en el psicólogo de YouTube del 2013, ya había como eh, 20... O sea, la cantidad, la referencia de la cantidad de, de estudios que se habían hecho sobre es apabullante, eh, pues, eh, sobre todo, pues es que se ha se han hecho en 15 años en, en investigación de mindfulness, se han hecho más estudios que en todo el estudio de la psicología. ¿Tú? O sea, ha sido verdaderamente sorprendente. Estudios científicos, me refiero, sí. Eh, eh, ha sido sorprendente la, la, la cantidad de, de investigación que hay sobre todo tipo, incluso sobre estudios de eh, resultados en, en población carcelaria, o sea, en presos. En eh, niños, en enfermedades como antes muy difíciles que hasta ahora, eh, en trastornos muy difíciles que no para los cuales había poco ninguna solución, como trastornos de personalidad, eh, obsesivo-compulsivos muy difíciles, o en fin, os, casi son sí, incluso adicciones, pues se está aplicando. Ahora mismo eh, en psicología es prácticamente algo obligado. O sea, todo el mundo está por lo menos comenzando a formar. Eh, eh, en, en niños también, en educación. Y claro, la idea que también nos da es que quizá sea una ventana de esperanza a poder cambiar el cómo nos relacionamos, cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Quizá nos abre una ventana de esperanza a que, que sea posible eh, que esta sociedad de vivimos tenga un giro, un giro mejor, claro, que sea que porque al fin y al cabo si somos mejores personas pues podemos formar mejores sociedades. Bien. Y pues, hacemos una, una práctica, venga, pues vamos a hacer una práctica si os apetece, en este sitio es tan peculiar, pero ¿por qué no? Eh, en principio lo que sí me gustaría es, es eh, dejar claro que, que lo más difícil del vehículo es entender el concepto de no hacer es que no hay que hacer nada, ¿eh? es que nos cuesta trabajo entrar en la coordenada de no hacer nada, de dejar, de simplemente estar, de, de, de no empeñarnos en dirigir, en controlar, en buscar, en encontrar, sino en estar. Y bueno, yo os voy a invitar a estar un minuto, tres minutos, para que, Lo que digamos. Si queréis estamos a los 20, los 24. Bueno, 24 minutos es un poco duro para, para la postura, pero sí que yo diría que como no tenemos sillas cómodas, si os ponéis en el borde de la silla, sentaditos en el borde de la silla, con las piernas apoyadas en el suelo, para más, más cómodos, ¿verdad? Pero, la postura, eh, la postura es algo interesante porque se relaciona mucho lo, lo exterior que es la postura, eh, que es una postura erguida, que es de la espalda recta, no rígida pero sí recta, eh, se relaciona bastante con la intención de meditar y de, y de estar, ¿eh? la intención que nos lleva a meditar. Entonces, dices tú, y le doy yo a la, la campana, que las dos cosas al mismo tiempo la pausa. A ver, tal y como estáis. los ojos. Gracias. Señor. en calma, con tranquilidad, sin hacer ningún esfuerzo, porque es algo totalmente natural y observando nuestra mente, sintiendo la sensación. seguir Eh, estamos ya con el tercer curso de Mindfulness para Mujeres con Cáncer de Mama. Eh, en ese curso, pues, es para Mujeres con Cáncer de Mama, no hace falta tampoco ser de ICI. Eh, la, la propaganda en la forma de inscribirse eh, está en los departamentos de Oncología, de la que de Morales, o a través de la selección amiga. Y ya, bueno, pues, Carmen. Bueno, yo eh, apunto un poco más, apunto un poco más, que eh, ya habéis visto que la técnica es muy sencilla, es decir, es, es eh, cierro los ojos y bueno, siente tu cuerpo, respira, conecta con tu cuerpo. Esto que es tan sencillo de decir, pues a veces es complicado de practicar. Sobre todo es complicado de mantener la atención mucho tiempo en, eh, en esa interioridad. ¿no? Esto es lo que más nos cuesta. Para esto necesitas un entrenamiento, es decir, creo que un entrenamiento si quieres sacar el partido, es bueno. Nosotros vamos a hacer retiros, dejando yo, vamos a hacer un retiro ahora en... en no, a ver, no, no, yo quiero preguntar algo. Alguien te quiere preguntar algo, vale. El, el 13 de abril, semana, se me ha la fecha, pero es semana, semana. Semana, semana próxima. Hacemos un retiro y yo también hago retiros eh, para principiantes de formación y tal. O sea, y no no solamente nosotros, hay montones de ofertas que ya se van teniendo. Por ahí de, de, ya te tienes que ir a Madrid, a Barcelona, en Murcia, que sepamos, o que pues, no sepamos. Pues, sí, aquí hay alguna. Ya no hace falta eso. Ya no ha faltado ya no lo faltáis. Yo quería preguntar si no me ha quedado claro la diferencia entre la práctica del mindfulness y la práctica de la meditación. O sea, el mindfulness toma la meditación vipassana toma de la meditación vipassana lo que es la técnica mmm, del samatha ¿eh? es decir, toma la técnica de la respiración, de entrar en contacto con la respiración y de eh, interiorizar y de ir interiorizando a través de la respiración, sobre todo eh, y, y del podiscap y del escaneo corporal ¿eh? utiliza esas técnicas de vipassana digamos que es una erra, pero eso está muy orientada o muy eh, pasada por el camino de la psicología y de la ciencia occidental. ¿eh? No, no, no se hace con las connotaciones religiosas, digamos, o filosóficas que tiene el budismo vipassana. ¿Mm? Se hace desprendido de todo ese cuerpo de teoría que serían las, los patos en medios, etcétera, etc. Esto no se... Esto en en Meinfluer no se consigue, ahora se toca. Por lo tanto, no es un cuerpo filosófico religioso, sino más bien de conocimiento de psicología. ¿Me explico? ¿Sería algo más sencillo para entenderlo mejor? A ver, vamos a ver, vamos a ver, los budistas, claro, o sea, budistas con un cuerpo de conocimientos contemplativos tremendo que va junto con estas técnicas de vipassana. Vipassana es siéntate y respira, poco más o menos, es decir, siéntate y respira, observa tu respiración, observa la respiración que está en tu cuerpo y vas tomando conciencia al mismo tiempo de la respiración y de las sensaciones corporales o de las, de las, eh, del sentido efectivo. Bueno, nosotros en Meifler lo que hacemos es tomar esas, esas informaciones, o sea, tomar ese camino, esa herramienta de la respiración, pero desligada de la, la filosofía y de la religión. ¿Eh? Pero sí trabajamos, sin embargo, sí trabajamos las emociones, por ejemplo. Entonces, ¿Para meditar tiene que pertenecer a una religión determinada? No hay, tantos, no, hay muchos tipos de meditación, o sea, pero casi siempre la meditación ha ido, ojo, eso es verdad, ligada a determinadas eh, líneas religiosas. De, la contemplación en, el, en, el, en, el, en la iglesia católica, por ejemplo, eh, la línea contemplativa ha sido una línea, la meditación Zen va también ligada a determinadas eh, sí, sí, sí, sí, líneas religiosas taoístas. O sea que. Oye, ahora sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, una cosa, La meditación. No se ha ido, señor. No, pues ¿Se está en la obra. Está ya. La meditación no pertenece a una línea filosófica religiosa. La filosofía de la religión. La cogen como herramienta y la da a, a su religión, a su religión, los... a vale. su sí, claro. Pero que, que las meditaciones que hay actualmente todas van en, en, asociadas a un tipo de religión, a un tipo de filosofía que les da el cuerpo teórico. Y digamos que en Occidente no tenemos... El occidente laico, el occidente laico no tiene una... Pero la técnica es la Pero la técnica es, es similar. Sí. Es similar. Es similar, pero la meditación es una cosa natural. La meditación es una cosa natural. Pero, es, un, una cosa natural. Entonces, que lo que ocurre es que lo que va apareciendo, de alguna forma, tienes que explicarlo. De alguna forma tienes que transmitirlo. Y entonces necesitas, si te apoyas, una corriente filosófica, una religión, pero es totalmente natural. Sí, yo quería preguntar eh, que, como tú bien has dicho, es un proceso en el que tú vas profundizando todo lo que tú quieres. ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta tú cuando, cuando tú acudes a, a, un, a un grupo en el que todo el mundo está meditando y, y está en silencio? Eh, ¿Cómo sabes tú tu proceso y hasta dónde tienes que llegar y, a, y dónde estás con resistencia? ¿Todo eso tú solo lo, te das cuenta de todo eso o cómo? Lo eh, mm, a ver, eso viene con el tratamiento. Eh, si sí necesitas un apoyo, pero eh, lo primero que aprendes es que no tienes ningún objetivo, no tienes ningún objetivo, no tienes un sitio donde llegar y no tienes por qué ocurrir nada. El, el, el tema es esperar algo de esto. ¿Tienes? Hay una motivación y sí si hay. Si sí, hay una idea hacia dónde tienes que ir, pero cuanto más te aferras al objetivo, cuanto más te aferras a obtener un resultado, más te estás alejando de la experiencia. Sí, tienes derecho a la acción, pero no a los frutos de la acción. Es decir, tienes derecho a hacerlo, pero no a esperar nada, no van a tener expectativas. Pero sí que es verdad. Que en los entrenamientos en mindfulness, cuando tienes un entrenamiento previo y sabes, por ejemplo, cuántos contenidos mentales, cu cu cuántos contenidos pueden aparecer en la observación, por ejemplo, pues son limitados. Pueden aparecer los cinco sentidos, pueden aparecer pensamientos y emociones, pueden aparecer uh, la vibración emocional o la sintonía emocional con otras personas, ¿sí? o la conexión emocional con otras personas, y, y nada más. O sea, esas ocho cosas, ¿eh? es decir, no aparecen más. Y que eso te aclara bastante el campo en el sentido de no perderte en fantasías o en visualizaciones o en tal, sino que puedes identificar algo. Son como pilotitos que te van marcando un poco el camino. Pero al final, por encima de todas las teorías y por encima de todos los libros y por encima de todos los gurús está, y por encima de lo que yo diga, está tu experiencia personal. Tu experiencia personal es la que marca el camino, porque al final se trata de que tú entres en contacto con esa experiencia personal tuya, confíes en ella, que es súper válida, y vayas poco a poco adentrándote. En ella. Sí que es verdad que hay las experiencias de todas las personas que han tenido vida contemplativa, una vida contemplativa, digamos, más intensa o de más largo recorrido, que te van como a veces iluminando un poquito el camino y dice, oye, voy tan terminado, o sea, por aquí para los tiros. Pero al final. No son los libros, esto es tu experiencia personal la que cuenta. Vamos a ver, yo es que entiendo que, que si la meditación va unida a una religión, a una filosofía, a una... si tú vas a un grupo de meditación, tú tienes que saber por dónde vas el grupo. No necesariamente la meditación no obliga. Pues es que estoy entendiendo yo que no tenía esa idea, no, pero si no. eso... Lo que si que meditación la lo puede hacer, hacer. Para, para dar explicación a todo lo que aparece, echar mano de esas, de esas cosas. Pero no, no lo necesitas. De hecho, en nuestro grupo no tenemos ninguna orientación. Entonces, en un grupo de meditación uno puede ir por un sitio y otro por otro, cada uno, este o sea que ver, decir. No uno, el, el grupo se amalgama, se amalgama porque eh, la, la práctica continuada, el hecho de estar sentados, el hecho de estar respirando juntos, y, como decía Carmen, te hace entrar en resonancia con las otras personas. La energía que se crea cuando se medita en grupo es enorme, es enorme y se mueve muchas cosas. Sí. Es, es muy grande y se mueven muchas cosas, pero sea, esas cosas tú las puedes explicar o no las puedes explicar. Eh, las tienes que explicar si sientes la necesidad de explicarlas, pero al ser una experiencia es muy difícil poder decir con palabras qué es esa experiencia. Lo que ocurre cuando estás meditando con más gente, eh, cuando hablas, el otro reconoce, lo lo no necesitas apoyarte en ninguna filosofía, en ninguna religión y utilizar para conectar con yo os he entendido que la diferencia entre mindfulness y meditar no. es que pues no, mindfulness no entraba en una filosofía y no. en meditación mindfulness sí, no. sí, no no por ejemplo se apoya en un conocimiento teórico y neurológico y en un cuerpo de, de conocimiento de tipo psicológico es decir que la explicación que tienes es más psicológica por así decir que filosófica es científico? El, el mindfulness se basa en la ciencia mientras que la meditación tiene una tradición que es la filosofía oriental donde nos llevan un montón de años de ventaja con un, un, una cantidad de conocimiento acumulado enorme mindfulness lo que se ha hecho es que se ha tomado como una referencia dentro de la ciencia entonces el mindfulness se considera Digamos, el primer tipo de meditación en el que tú empiezas a decir, El primer paso, el paso más sencillo de la meditación, soy psicóloga también. Y también practico y, y lo utilizo con mis pacientes y además lo aconsejo porque realmente funciona, funciona muy bien. Entonces sería el punto uno, es decir, la fase inicial de la meditación es el Mindfulness. Y el Mindfulness lo que toma es una base científica. Desde en el año 2005 había solamente 90 artículos, porque está escuchando en la revista, 90 artículos eh, centrados en meditación dentro de la ciencia. Y ahora ha habido un crecimiento exponencial, como comentaba Carmen, de miles y miles de artículos relacionados con los beneficios que tiene el mindfulness, que es la parte de la meditación que desde la ciencia se ha refutado. Sí hemos validado, dentro del conocimiento científico, los beneficios que tiene una práctica para el desarrollo personal y para la mejora del bienestar y de la salud. Por sí, eso sí, es tan interesante sí, practicar. Sí, de acuerdo, pero como dice que la meditación va unido a otro... Es como un paso más que Tú puedes que el... profundizar más a un nivel eh, más espiritual. Pero si tú te quieres quedar por la parte del beneficio de bienestar y de tu salud, el mindfulness es suficiente. Vamos a ver, No yo creo que aquí la confusión sí, el mindfulness está... es un tipo de meditación. Ah, claro. Aquí sí, está, yo he leído que está no regulada por la feña. así lo, es. sí, sí, sí, lo Es, exactamente. Ahí, sí, es, es, exactamente. Exactamente. es que exactamente, que no es meditación. Mí, no meditación. Claro, o sea, meditación. es que lo que quiero... O es una fase básica, más clásica. Esto de la vida contemplativa, esto de la vida contemplativa es muy peliagudo porque es un proceso absolutamente interno que eh, para mí, eh, pues, lo primero, ante todo, es decir que no estamos obligados, o sea, no todo el mundo está obligado a hacer vida contemplativa ni siquiera es, quizá, bueno para, eso, para todo el mundo hacer vida contemplativa. Es decir, cada uno tiene un proceso vital, y en algunos pues será necesario será bueno será positivo, y en otras personas, ¿no? No, no tiene por qué ser un fenómeno universal el ser contemplativo. Ahora, el desarrollar un proceso de conocimiento interior, el desarrollar un conocimiento de, de, de, su, de, de nuestra mente y de nuestro cuerpo, porque se desarrollan las dos, la mente y el cuerpo, el conocimiento y la unión de la mente y el cuerpo, es una casi necesidad que nosotros tenemos para vivir mejor para sencillamente ir menos al médico para sencillamente relacionarnos mejor con el vecino, ¿Eh? es decir que partiendo de ese punto ya es interesante, ahora en qué momento vamos a pasar de ese, digamos, herramienta de influencia en qué momento pasamos a un estado de presencia que sería el primer paso como ya entrar en la vida contemplativa ¿no? a cuando realmente ya no existen las coordenadas de la ciencia o de la eh, esas coordenadas teóricas que me dan un soporte, y que me dicen, ah, estoy bien, está en todo, lo entiendo, lo comprendo y, y no estoy haciendo aquí el canelo o no estoy perdida en el hemisferio sur. ¿Eh? ¿En qué momento te abandonas a ese estado de presencia? Pues cada persona tiene un punto y hay quien no se abandona, y hay quien no entra, y hay quien, o sea, no es obligatorio ni necesario entrar, ni siquiera es... Pues lo que digo o sea, es que no se es mejor o peor persona por ser contemplativo o no ser contemplativo. Hay personas que tienen mucha necesidad espiritual y hay otras que tienen menos. Entonces, no es algo que sea deseable para todo el mundo. Creo que cada persona tiene un proceso. Yo, resumiendo, para mí lo, lo importante en el Funes, la, la, el tema contemplativo que lo dejamos de abordarme. Y lo importante para mí en el Funes es que te haces consciente, consciente de de lo que eres y de cómo actúas. Y desde esa conciencia tú decides si te interesa seguir adelante o te conformas con lo que te dan y te dicen esto es así y vives en tu inconsciencia. Eso es, eso es lo bueno que tienes. Haces de ti Te consciente de lo que es la vida y lo que es vivir. Si no te gusta lo que ves puedes volver hacia atrás y quedarte con lo que te ponen todos los días. Sí, más o menos, más o menos. Y... A ver, por ahí, ¿más preguntas? Sí. ¿Sí? Mañana quiero hacer Mindfulness. ¿Qué hago? Es decir, ¿cómo cojo ese hábito? Porque tiene que ser algo diario, ¿no? Sí. Algo frecuente, por lo menos. No. Sí. Bueno, ¿qué hace? Eso que gustaría. Eso la Eso Pues, receta rápida, receta rápida tiene en internet, 200.000. Vídeos, eh, vídeos obvios, eh, libros... ¿A qué decirte? O sea, vete a una librería y la mitad de la librería claro, solo te, te recomendar el libro. Bien, bueno, te podemos recomendar el libro, pero espérate, pero espérate. Si realmente quieres sentarte eh, en de My haz, hazme un Ponte a ello. No te lo pienses. Es decir, no, pon, no, no te pongas a la teoría, Porque un libro te da conocimiento? Pero Mayfield no es conocimiento, es experiencia. Lo tienes que experimentar. Si no lo experimentas, no te enganchas. Porque se queda ahí, oh sí, sí, yo lo tengo que hacer esto un día. Es ¿eh? un, día, un día, esto me pongo, mañana me pongo, Yo la semana que viene me pongo, no me pongo. Porque si tú no vives realmente y no experimentas en ti algo que se cambie es muy difícil que te enganches, porque cuesta mucho trabajo a no ser que sea una heroína de la disciplina. ¿eh? Pero, bueno. Pero ahí viene otra pregunta que, que me surge y es, si yo empiezo, por ejemplo, ¿Es eso algo que puedas hacer en un minuto? Porque, como acabamos de hacer ahora mismo, o sea, con un minuto al día, ¿cuál es? Sí, pero bueno, para hacerlo un minuto al día has tenido que aprender a hacerlo un poquito más. Eh, es decir, si tienes, ya tienes un vídeo en internet, en YouTube, que es One Minute Meditation, pones One Minute Meditation y te sale un vídeo súper cortito, graciosísimo, de dibujos animados, que te explica lo que es meditar en un minuto fantásticamente. ¿Qué es eso? Ah, pues esto ya puedes empezar ¿o? bueno eso unas veces te saldrá otras veces no te saldrá porque si no tienes si no has experimentado lo que es realmente estar en contacto con tus pensamientos entrar en contacto casi con tu inconsciente o sea si no has vivido y experimentado el proceso de tu interioridad eh, y le has dado tiempo que es eso te creo que no todo después, ya rápido y va a pasar mañana o sea da tiempo no Daré un poquito de, sí, de, de, de tiempo. No es buscar recetas. Esto no es. A ver, poner la receta para que rápidamente No, no, a hacer no. esto? ¿no? Esto es, implica un proceso y es un proceso que lleva su tiempo, que lleva su, su proceso de entrenamiento sí. y que al final de ese proceso a lo mejor uno es capaz de. En un minuto no estoy disparado, pero a lo mejor en tres, cinco minutos uno puede llevar a, a un determinado estado. Pero antes ha tenido que haber un proceso sí. también. De experimentación de, todo eso, de experimentación de todo eso. A ver, eh, hace falta entrenamiento. Y está comprobado que en ocho semanas de entrenamiento se producen ya cambios. Esos cambios incluso son duraderos. Durante unos meses se interrumpen la práctica. Cuanto más tiempo practiques, más van a permanecer los cambios hasta que sean mmm, permanentes. Eh, meditar en un minuto, bueno, no, no se llega a meditar en un minuto. Esas meditaciones de un minuto son meditaciones de tu vida. Son las píldoras me Porque hay un momento que yo me siento estresado donde me, me saca de, de mi calma y de mi tranquilidad y necesito hacer algo para recuperar eso. Entonces esas son las meditaciones de un minuto, son las píldoras más Que básicamente todas se basan en lo mismo. Párate. Párate y respira. Y observa lo que está pasando. Creo que sigue con lo que estás haciendo. O sea, básicamente todas son así. Más larga, menos larga, observando una cosa, observando otra, parado, sentado, parado de pie, parado en la moda del supermercado o en un, o en un atraco. ¿Sí? Pero no son meditaciones, son píldoras bien para seguir adelante. Es que la, la motivación que te lleva a meditar tiene que, tiene que estar fundamentada. Quiero decir, que esto de que sí tengo que cambiar mi vida, pero ya lo haré, mientras que yo voy así, pues voy así, o sea, a no ser que ya llegue un momento en que te lo ponga aquí y dices, o lo hago, o esto, esto pinta muy mal, o sea, tienes que tener una motivación porque te va a costar un esfuerzo, porque cambiar las rutinas, cambiar los hábitos, quitar automatismos, no es algo que lo hagamos fácilmente, sobre todo, Darle un limpiado al ego que hace falta, eh, pues esto a mí nos cuesta mucho trabajo. O sea, no, no es fácil, no es tan fácil, y es un proceso, como decía eh, es, es, este, este chico de aquí. Es un proceso. Entonces, para meterte ahí y tener resultados, claro, necesitas un entrenamiento porque solo con un libro no lo haces. O sea, puedes, puedes, pues eso, ay, qué bien, lo comprendo, lo entiendo, qué a gusto me siento leyéndolo, ¿no? me voy a leer el número 20 de libros de May y estoy igual que en el primero, porque claro, como no hago no, nada más que comprender, pues, comprendiendo me siento bien, digo, esto, esto parece, esto pinta, pero realmente no es un cambio en mi vida, ningún cambio que sea lo, su lo suficientemente sustancial para abrir puertas, para abrir espacios, para cambiar. ¿No? Eso es un poco lo que. Sí, hay una serie de actitudes, eh, la primera sería la motivación, qué es lo que me lleva a hacer esto, pero luego una serie de actitudes que tengo que poner en marcha, eh, la constancia, más que el esfuerzo, sería la disciplina de hacerlo. Eh, no que eh, un esfuerzo sin, sin dolor, sin eh, un esfuerzo liviano. Eh, la paciencia, hace falta la paciencia, eh, hace falta confiar, confiar en uno mismo, en lo que está haciendo. ¿Eh? Hace falta eh, tratarse con amabilidad. Cuando uno ve que, que se despista, volver con amabilidad a recuperar la conciencia y llevarla al, al, al punto de, de, de atención. O cuando a uno no le gusta lo que ve, y en vez de maltratarse, pues, pues aceptarlo tiene que aceptar aceptarlo, que no gusta, acogerlo, acogerlo, acogerlo con cariño y animarlo porque son los puntos oscuros de uno mismo. Y la aceptación aquí, no es resignación, es... Aceptar, es integrar, es de dar un paso adelante, decir, esto es lo que hay y esto es lo que voy a vivir. Hace falta una serie de actitudes no, eso, que se es que van desarrollando, desarrollando con la práctica. En esta actitud que dice Alejandro de aceptar, que parece que eso es lo, más, lo que más rechina, esto es rechina muchísimo, aceptar y soltar es lo que más ¿Por qué? Porque yo lo acepto, sí, pero eh, hay un pero ahí abajo, eh, y aceptar veces, casi siempre es un proceso lento, es un proceso largo. Es un proceso a veces doloroso. Necesita comprensión. Necesita comprensión. Esa calma para comprender llena de avances y retrocesos. Y no aceptamos tan fácilmente ni nuestra vida, ni nuestro pasado, ni nuestra situación. Ni ta, ta, ta, ta. Tenemos un montón de cosas en el armario en general, que nos cuesta aceptar y que nos resistimos a aceptar. Y gran parte del sufrimiento que tenemos y del sufrimiento que, que humano viene de esa resistencia a aceptar lo que es inevitable que cosas que nos duelen o no, que, que nos dejen nos ha dolido, o que nos hayan traicionado nos ha dolido, o que alguien se ha no muerto nos ha dolido, o sea, esto es un dolor inevitable. Pero le añadimos nosotros el añadido de... La de lectorieta. De Y es lo que nos sufrir. Exacto. Y entonces, eso de que yo sí acepto lo que me ha pasado, el, no sé, quizá nos cuesta, es lo que más nos cuesta y esto por eso digo que no es una... eso no lo puedes encontrar un libro porque es un proceso que tú tienes que vivir personalmente y hasta que no aceptas lo que te sucede hasta que no eres capaz de aceptar no puedes vivir en el momento presente porque tienes un montón de historias en el armario y la mitad de tu energía psíquica está puesta ahí para que por favor el armario no se abra y me lo tiene encima por eh, oh, favor, que no, que no eh. y entonces nadie ¿no vive no, no tienes libertad. Gran parte de la libertad que te produce en el es precisamente la tranquilidad de saber que todo está bien. Hasta lo que no te gusta, hasta lo negativo, lo, lo que ordenado, o ordenado. ¿eh? Y lo has aceptado. De vuelta. quizás lo que, que acabas de decir ahora es lo que a mí me sirría a ver. ¿no? El conflicto entre accesar y ser capaz de luchar y de discriminar lo que lo que yo debo aceptar y aquellas cosas con las que debo de, de luchar para cambiarlo porque quizás se pueda correr el riesgo de que una persona después de, de aceptarlo todo se vuelva absolutamente conformista con lo que tiene alrededor es un buen razonamiento el que haces es muy buen razonamiento y además es una pregunta muy clave pero cuando ves las cosas con claridad lo abres calma y después ves con claridad lo discriminas perfectamente y te, cuando vas a reivindicar algo o te mueves o te moquizas porque algo crees que lo debes de hacer, lo haces porque crees que lo debes de hacer con una conciencia tranquilísima y sin ninguna agresividad. es, es decir, importante La lo prueba lo hace, lo hace es desde que la no lo haces con conciencia y sin agresividad, no hay agresión ninguna. Es decir, lo tienen meridianamente claro, estas cosas son así, yo voy a ir por ahí y creo que honradamente es lo que debo de defender y estoy aquí para eso pero no tiene nada que ver con... sé lo que me dices, o sea, es verdad que es muy difícil a veces te puedes confundir con eso si esto me hará más, como más permisivo o más insensible o más, ¿sabes? no, no, no, hay un momento que lo es claro ¿No que Eso que has hecho es un proyecto de la mente de la mente que ha dicho si aceptas vas a hacer un pasota, te va a dar todo igual. Sí. Nuestra mente está hecha para protegernos. Y gracias a nuestra mente estamos aquí. Que nos sacó del agua huyendo de huyendo los depredadores y luego nos enseñó, nos enseñó a, a correr. Eh, y entonces la mente siempre va a intentar evitarte lo que no te gusta o lo que creas que te puede afectar. Y eso es un jovencito. Y eso es lo que descubres con el fútbol. Como tu mente. Y intentar proteger de algo de lo que tú ni si siquiera eres consciente. Eh, una pregunta, estamos hablando de, de entrenamiento, de que es difícil porque hay que cambiar los hábitos, etc. Pero cuando yo eh, en el deporte, cuando me apunto a un deporte nuevo, eh, hay unos cursos de tres días a la semana, cuatro días a la semana. En cambio en el me médico, porque he encontrado, o hay retiro un fin de semana, y luego te ir de tu casa, o una vez a la semana nada más. Es que no, no es bueno irte este, cuatro veces este, a esos este, grupos para que sea más fácil la disciplina este, no, Sí, hay recursos, recursos ¿de 8? Hay cursos De ocho semanas Pero de cuentas se corta a veces a la semana Una vez a la semana, ¿no? semana ¿no? Fin, que Yo cuando hago deporte vez, me... Vez, me, me, me, de me vez, a los cuatro días El deporte que hace es una práctica, ¿verdad? Sí. En la sesión de Mindfulness lo que se te explica es la práctica y cómo hacerla. hacer Oye, ¿qué se te va a decir? A ver, los cursos de Mindfulness, lo que sea Hace, eh, las sesiones suelen durar entre dos horas a tres horas y lo que se hace es explicar el, la práctica que se va a hacer durante la semana es decir, en esa sesión yo voy a explicar a ti cómo tienes que hacer las sentadillas y cómo tienes que progresar con las sentadillas y lo vamos a practicar allí pero tú luego tienes que hacerlo en casa y a la semana siguiente cuando vuelves eh, lo que has descubierto, las dificultades que has tenido las expones que, y, y se le dan otra serie, de, otra serie de prácticas para que siga fortaleciendo la práctica. Sí, eso lo entiendo. Sí. Pero en el deporte, cuando estamos muy disciplinados, nos sí. tenemos que ir o cuatro veces al gimnasio, nos si faltamos cuatro veces, pues, el, el monitor te dice, sentadilla. <risa> si hay curso de cuatro días a la semana por eso por eso es importante por eso es importante no no es un curso de cuatro días a la semana es importante la motivación porque si tú no tienes motivación no te vas a sentar en tu casa no vas a hacer la práctica y esa es la primera práctica darse cuenta de las resistencias y de por qué a pesar de esto y yo pienso que uno para mí no lo estoy haciendo esa es la primera práctica y es en lo que te van dando cuenta los problemas pero sí tienes ocho semanas de práctica continuada en la que se te, se te instruye cómo hacerlo con el fin de que lo hagas, no con el fin de obtener un resultado, porque cada uno va a obtener un resultado distinto. Es decir, tú coges una manguera y haces así y acabas desarrollando el bíceps, ¿verdad? Pero a lo mejor haces eso en es un y aparece otra cosa. O sea, la experiencia es diferente para cada uno. La práctica es igual, pero va a aparecer lo que tú... Que no, te va a valer la práctica del otro por lo tanto porque tu experiencia va a ser diferente. Por eso, de todas maneras, la experiencia de un objetivo o la experiencia de un entrenamiento de ocho semanas es completamente diferente. Y te aconsejan, igual que eh, hacer yo o hacer mainflies son cosas diferentes. Te aconsejan que si puedes, hagas las dos cosas. Si te interesa, eh, ahondar o profundizar en el conocimiento de la mente. Porque cuando tú dedicas un fin de semana entero a estar ahí y a, estar ahí, y a ponerte pues digamos que tienes una visión o puedes tener una visión un poco más profunda de, de por lo menos de qué puede suponer eso en tu vida. Y te da algún insight bastante, vamos a ser raro que no tengas un insight o dos bastante acertaditos. Mientras que cuando vas en un proceso de ocho semanas, pues bueno, depende de que seas, de que seas disciplinado, de que hagas una disciplina, de que efectivamente cumplas todos los días, cosa que no es muy frecuente. Depende de que eh, ya mañana no, lo a ver si pasa mañana puedo, porque hoy no y tal. Y entonces, a veces cuesta más trabajo en ocho semanas eh, sacar verdaderamente un, un, un fruto muy interesante de, de esa experiencia. Va a ser interesante en cualquier caso. Incluso, yo digo, hay veces que tengo alumnos que vienen solo a las ocho semanas y, y, no, y, y no, hacen, no, no practican en su casa. Y cuando termina, dice, oye, qué bien, estoy genial, me ha sentado genial, no han practicado, ¿eh? no han hecho práctica. Pero bueno, cotidianamente se han llevado un regalo, eh, se han ordenado la cabeza, tienen un esquema más o menos de cómo funciona la mente humana y se han sentido bien por momentos y eso les ha ayudado a hacer algún cambio, alguna situación en su vida y les ha ayudado. Pero esto es como lo que decíamos antes, es decir, depende de qué es, cuál es tu motivación final, qué es lo que tú quieres. ¿Tú quieres llegar a una vida contemplativa o tú quieres... Eh, llegar a ordenar determinados aspectos de tu vida. ¿Tú quieres una bicicleta para salir los fines de semana al campo? Es un poco así. A ver, yo creo que también lo puedes tomar como un hábito de vida saludable. Es decir, yo también lo, lo recomiendo mucho como, bueno, pues como un hábito diario para sentirte mejor. Lo que sabemos en es que las investigaciones y en la práctica clínica es que necesitamos por lo menos 30 minutos de práctica diaria todos los días ya sea ser posible por la mañana y siempre a la misma hora. Ese compromiso genera cambios Perdón, de estás de, la, de la práctica formal? Sí, de sí. la práctica formal. Entonces, para que haya como un antes y un después, que era lo que comentábamos, de que hay cambios neurológicos, efectivamente, el área retiliana del cerebro como que se apaga y el área prefrontal se refuerza porque se regeneran las neuronas. Antes pensábamos que las neuronas era algo que nacían con nosotros y que conforme nos íbamos haciendo mayores y envejecíamos, se morían, se morían, se morían. Ahora sabemos que no, que cada vez que hacemos una actividad y que estamos concentrados, las neuronas se multiplican y eso nos fortalece y nos enriquece. Luego también hay una serie de, de críticas porque cada vez sabemos más sobre los efectos del mindfulness y por ejemplo sabemos que el mindfulness no es inocuo. No se recomienda, por ejemplo, para una persona principiante meterse directamente en un retiro eh, porque esto es como si nunca, has hecho, nunca sales a correr y de repente te pones a hacer una maratón. Pues efectivamente, eso puede generar un efecto contrario y hay personas que han sufrido alucinaciones o que han tenido un brote psicótico o que han podido tener algún momento de desajuste por ese exceso de meterte en una experiencia contemplativa que quizás sea demasiado fuerte. La recomendación para quien quiera empezar, 30 minutos todos los días, porque al final de lo que se trata es de pasar de un modo de hacer, hacer, hacer cosas, a, a un modo de ser, es decir, simplemente sentarte a darte cuenta de que estás Y eso es tan sencillo como darte cuenta de que respiras. Tomar el aire y ser capaz de darte cuenta de cómo inspiras y inspiras es una práctica normal. Tienes que ser capaz de mantener la atención durante 30 minutos en un sitio donde nadie te moleste, que te quites el móvil. Que estés tranquilo y que durante esos 30 minutos estés sin cruzar brazos ni piernas, en una posición erguida pero cómoda, eh, contigo, sintiendo tu respiración y simplemente siendo, es decir, dándote cuenta de que estás vivo no estar todo el día como vamos corriendo con las agendas al doble. Y eso es un hábito saludable y también hay una línea de, de profesionales que lo aconsejamos, como pues, salir a caminar 30 minutos al día, por ejemplo, también es una práctica saludable que nos ayuda a potenciar el bienestar. Pues también en ese sentido la práctica de atención plena o mindfulness durante 30 minutos es una práctica que te recomiendo porque además los efectos son inmediatos. En el mismo momento en que lo estás haciendo ya te estás empezando a, a encontrar contigo y a sentirte bien. Y no hace falta que nos compliquemos tanto la vida en el sentido más meditativo, que puede haber una gente, un grupo de personas que se sientan interesadas en hacerlo de una manera más mística, pero no necesitamos el misticismo, podemos hacerlo simplemente de una manera sencilla, escuchar o sentir nuestra recreación, ver cómo tengo la espalda, cómo el dedo ir pasando, por ejemplo, el bodhisattva... Pero, perdona, ¿no? perdona, perdona sí. un momentito, te un momentito. Sí. El, eh, para todo eso, creo que necesitas un entrenamiento. Por supuesto. Sea, creo que ponte, el... coge tu libro y ponte tú solo, sí, claro. O sea, claro. tiramillas, o sea, tiramillas. Sí. Otra cosa que te quería puntualizar es que las críticas que se han hecho a mí sobre eh, problemas que haya podido tener los efectos secundarios, son bastante pobres. Y son bastante son muy recientes. Sí, muy son las mismas que aparecen en cualquier sitio. Yo he de, para... a nadie se le ocurre sí. coger a alguien en psicótico para un, para un. No, no, no, no, es al, al revés. Es, al revés. Sí. es que una persona que ha ido a hacer un. ha hecho un proceso. un proceso pero, de, sí. de medidación a. Pero ya Es como una persona en el tipo de. a tener un proceso Es como una que dice. Es como empezamos por el neuropsicótico. Pero empieza poco a poco. No, se fuma uno y le da el neuropsicótico. O el deportista, o el deportista. Que, que se muere. Sí, pero yo que, que no tenía nada. Yo estoy haciendo una investigación, no es una opinión mía. No, no, no, yo quiero hacer una investigación. Es que ha salido bien el país. Auxia Cebolla, efectivamente, es que ha salido bien. Y además, Auxia Cebolla, es que ha hecho esa investigación y hemos demostrado, como ya sabemos más, que no podemos darnos una sobredosis de meditaciones. a no, no, no. En las meditaciones de Goenka, en los grupos de Goenka, una de las cosas que te hacen es firmar para no entrar, es que no tienes un dote psicótico. Claro. Sin investigación, Ninguna, eso ya no lo sabía. Que, no, si que, no que, no, que no tienes ni acceso no no, no, no ni, ni no no acceso. No, que no has tenido ni acceso ni acceso. A ver, que hay sitios donde eh, se hacen retiros de meditación y te exigen un certificado médico. Un certificado médico eh, es una declaración de que no tiene ninguna enfermedad mental ni acceso. En la meditación abre sí. sí. <risa> y precisamente el psicólogo y el Ya tenemos que estamos hablando de retiros donde la alimentación es de una determinada manera, los horarios son de una determinada manera, las condiciones son de una determinada manera. Hay mucho pues claro, claro. O sea, que, el que, el que no todos los retiros. Efectivamente. Bueno, nos hemos ido un poco a la cosa profesionalizada. Claro. Claro. Yo, yo, me gustaría que también, algo más. Sin embargo, antes habéis mencionado que va muy bien para enfermedades mentales. Sí. Para, la depresión, para la depresión, sí. para el sí. Para los enfermedad mentales. Sí, pero... para la depresión, la eh, ansiedad eh, eh, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad se están utilizando ahora eh, también para adicciones y mañana ma sí, sí, sí, con sí, sí, sí, sí. El trastorno de trastornos de personalidad se está utilizando, que están utilizando los centros de salud mental. me sí. gustaría informar por la relación de los espacios en el teléfono de la esperanza de Murcia se están impartiendo cursos de mindfulness talleres de 8 semanas, por si alguien está interesado porque antes habéis comentado que aquí en Murcia o en Madrid pues aquí en Murcia existe la posibilidad de un taller de 8 semanas en el teléfono de la esperanza ¿Sí? por comunicar? ¿Qué es lo que que es lo que lo que es es que que es lo es a ver, eh, nosotros, el, el grupo de meditación, es, es un grupo que tiene un núcleo, un pool que está ahí constante, pero hay mucha gente que entre y que sale, gente que un día no vuelve, hay gente que semanas, meses, aparece después, siempre un pool constante. Eh, y lo que, lo que hacemos, no tenemos ninguna orientación de ningún tipo, eh, la idea de esto es dar a conocer esta técnica y esta forma de estar en la vida y la posibilidad de llegar a un autoconocimiento profundo. Entonces, no solamente nos dedicamos a realidad, nos sentamos, nos y nos vamos. Eh, damos para la semana. Es decir, que de forma continuada, llevamos seis años haciendo mindfulness de forma continuada, solo lo interrumpimos en verano. Entonces, todos los martes se ofrece una práctica para hacer durante, durante la semana. No sé, sea, aquí hay personas que están en el grupo y si alguien quiere comentar alguna de las partes, quiere comentar algo. ¿eh? Pero, es decir, que no, no es solamente llegar y aquí se queda todo, ¿no? hay más cosas, hay, hay la posibilidad de comentar qué es, la, qué es lo que uno está descubriendo, las resistencias que está viendo, las aspiraciones que está viendo y comentarlo en, en un grupo con gente que está pasando por lo mismo. Sí. No, sí, que quería contar algo después sí. no. ¿qué? Esto, porque yo sí que leí un libro sobre mindfulness y el, los negocios y la empresa. Y ahora aquí decían que no se puede tener un objetivo cuando se hace mindfulness. Entonces es un poco contradictorio. No, no, no. no. Eh, a ver, eh, fundamentalmente depende de la motivación. La motivación es la que te marca el objetivo. Si mi motivación es tener claro que trabajes mejor y no digas no nada o yo lo que de verdad quiero es fomentar el trabajo en el equipo fomentar el liderazgo compartido operativo quiero fomentar otra forma de estar y de relacionarme entonces esa, esa es la diferencia ¿Sí? hay que tener mucho cuidado con esto, claro, tú lo puedes utilizar de todas las maneras sí. no, que yo iba a comentar que bueno, estoy en ese grupo de de la que... Lo, lo que diga no vale, porque es mi mujer y me quiere iba a ser objetiva, iba a ser objetiva. Eh, iba a comentar a mí, pero eh, eh, que es cierto que ahí le, las personas somos muy diferentes, nadie nos conocía. ¿eh? Entonces, estamos de todas las edades, de todas las ideologías, de todos los colores, y lo bonito de esto es la riqueza que da el que compartimos algo común que es simplemente eso que, que, que a veces es incluso eh, muy difícil de definir pero que está que está y, y, y, lo, y lo sentimos lo que continuamente eh, vivimos esa experiencia no sé si alguien de los que está aquí eh, eh, lo comparte conmigo pero eh, efectivamente eso a la, a la, a la larga sí que esa mm, continuidad de ver de de los, los cambios y esa, de esas píldoras de mindfulness que nos van dando semana a semana eh, realmente van, vamos haciendo cambios en, en, en nuestra vida a, a nivel concreto del día a día entonces, eh, los efectos mm, están comprobados, eh, más que comprobados, pero requiere una constancia y requiere un proceso. Y, la, como han dicho ellos, la motivación de ir, de practicar, de estar allí. Y unos días, y los días son muy diferentes, hay días que, dices, uh, que me concentró y que bien he estado hoy, y otros que es que es imposible, porque ha llegado a un mejor con mil historias en la cabeza. Entonces, eh, Como si lo, Exactamente, pero al día siguiente lo irradias en el trabajo, lo irradias en casa, lo irradias donde estés. ¿Por qué? Porque hay una continuidad y lo vas experimentando. Y es una actitud ante la vida, al final, y es otra forma de abordar las cosas del día a día. Entonces, eh, yo en alguna situación que te encuentras en el trabajo es yo quieta, retiro, mm, suelto y adelante. Y, y te cambia la forma de abordar en ese momento el, lo que problema, es el problema que tienes delante o la dificultad que se te ha eh, y, y, y no a lo mejor, bueno, lo notas ya en, la, en, la, en, las, mm, en los cambios que tienen otras personas a tu alrededor, ¿vela se, lo las y dices. o sea, notas más los cambios. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya lo vives desde otro, otro proceso año. más tranquilo, ¿no? O, o más, por lo menos más desde de, de la observación, más desde la conciencia ¿no? Bueno, que os lo recomiendo. <risa> Aunque sea los, los primeros efectos, y son los que se mandan enseguida, es que te relajas, te relajas, te concentras mejor y poco a poco te vas dando cuenta que no reaccionas que las cosas, no que te las tomes con pachorras, sino que las ves de otra forma. No tienen la necesidad de, de dejar llevar de por, por la mitad, a lo del cerebro que eh, Puedes pasarlo por la cabeza cerebral, y puedes razonar y puedes decidir qué es lo que haces, en vez de eh, estar todavía en el, en el o corre. ¿sí? Y eso eso es, es importante. Seguimos evolucionando, nuestro cerebro sigue evolucionando. Eh, si si ahora mismo estamos dominados por el cerebro izquierdo, el ser izquierdo, que lo ve todo de forma categorizada, analítica, y que el lenguaje que tiene es la palabra, pues está también el cerebro derecho, que las cosas las, las percibe en términos de energía. El, el cerebro izquierdo te mantiene separado, de, el, el yo separado de los demás, mientras que el cerebro derecho es lo que te une a, a todos y te hace sentir la experiencia de la humanidad compartida. Entonces, Hagamos posible poder acceder a ese cerebro de derecho cuando lo necesitemos, cuando queramos y poner los dos hemisferios en coordinación trabajando. Seguimos evolucionando, no para la evolución, seguimos adelante. Yo quería decir de la tendencia de, de una amiga con la mujer que hemos vivido la enfermedad en cáncer de mamá cómo pues, ha sido muy, muy eficaz ¿no? estar en el, en el miedo, en la angustia, en la ansiedad en el qué va a pasar, qué ha pasado ¿no? ahí van un poco perdidas, se acercan las revisiones estás un poco perdida y esto pues te, te va a pasar te va atrayendo a la aquí, a la hora hoy y estoy bien eh, y hay que vivir y, y bueno, eso, a ser compasivo con uno, a no machacarse y a, pues eso, uh, ha supuesto un cambio bastante importante, En general, las mujeres están contentas, los distintos talleres, ahora vamos por el tercero, y los resultados son muy buenos, ¿eh? Y vamos a montar y, bueno, vamos a montar un unas en, en sesiones de refresco, porque sí. la final pasan el sí. taller, quieren seguir profundizando sí. y se van a montar sesiones de refresco también. Muy sí. interesante. Así que os animamos a los que tengáis curiosidad por comenzar, comenzar. Y a los que ya habéis comenzado, pues que le A persistir. Y a, y a renovar. ¿No? Muchas veces a mí no me hace falta eso. ¿eh? Sí, los lo retiros muchas veces lo que sirven es ver, precisamente sí. para renovar, precisamente para volver a sacarte de la comodidad en la que te metes, porque de una forma u otra la, la práctica se puede convertir también en una rutina, es una rutina que también haces de forma automática y si te has metido en el automatismo no avanzas. Y muchas veces el, el retiro lo que hace es pararte en seco y ponerte otra vez en situación. Eh, Volver a plantearte la necesidad de retomar la práctica de otra forma, de otro punto de vista y sobre todo conectarte con lo que ha sido pasando por encima y no ha no trabajado. trabajo. Vale, es una especie de reseteo, se lo digo una especie de reseteo de poner en orden de limpiar armar el armario. Es decir, estas cosas que hacemos en las casas ¿no? de líquido general, no de lo que nos sirve y lo que tenemos que... Eh, pues un retiro sirve un poco para eso, ¿no? para un reseteo, una limpieza general, ¿no? una pues cosa así. Y luego, la, claro, el, el poder aplicar eso en la meditación no formal, y la vida cotidiana a todo, a la comida, es que te cambia todo, te cambia la forma de comer, te cambia lo que comes, y, eh, te, te puede afectar absolutamente a todos los de la vida y, y para bien, es decir, ganando. Creo que eso también es, es importante, es lo que decía Beluta antes de la práctica no formal, que es muy, muy interesante. Ya también Con la práctica ya también la alegría, ¿sí? la, la, la vida empieza a tener otro color, eh, te empuja a la búsqueda de la belleza eh, y, y la, la vida empieza a verla otra, de otra forma, ya no, ya no es todo negro, eh, hay día grises, hay día luminoso y aprendes a estar en cada uno de esos días, o sea, aprendes a estar en todo lo que te va pasando, eh, aceptando lo que va apareciendo, porque si está ahí y tienes una opción de vivirlo desde eh, el de, de miedo, desde el de dolor, o vivirlo con ¿Eso es lo que, lo que has llamado antes desarrollar la conciencia testigo? La conciencia testigo es la experiencia que aparece cuando te das cuenta de que todo eso está ahí y tú lo estás viendo. Es decir, aparece una emoción y te das cuenta de que tú no eres extranjero. Forma parte de la experiencia, pero tú no eres tranche. Aparece no sé, un dolor, aparece eh, una, una ofensa que hay por ahí, y tú estás viendo esa, eso que está ocurriendo. Es pero no te estás dejando llevar por eso, porque te desinfectas de eso. Ahí es donde corre el peligro de aparecer los brotes psicóticos, en ¿eh? verdad, en personas queridos, esto no es ni más de menos, que me paro y me doy que, efectivamente, si, si eh, yo estoy sintiendo ahora mismo rabia, yo no soy la rabia. Es una especie de desdoblamiento entre el yo que observa y lo que observo y lo observado, quizás el contenido mental o las sensaciones físicas, perceptivas, <risa> o hay alguna diferenciación entre la persona que observa, que, que es tu verdadero yo, y lo que estás observando. Que, el, que es el que se... mira con lo que estás observando. Entonces tú dices, yo es que soy muy nerviosa, yo es que soy una histérica. Verdaderamente <ríe> ¿verdad? <ríe> es es una naturaleza, tú eres eso. ¿Eh? O sencillamente, eh, tienes un comportamiento, un comportamiento histérico o ansioso. O que eres una... es una ansiosa. ¿Cuál es o la diferencia, decía? La, pero hay mucha diferencia entre yo y ansiosa, también ansioso. Al igual que lo vivas, o sea, hay mucha diferencia entre yo estoy, yo estoy, yo estoy triste. Bueno, yo, yo, yo, o tengo, tengo una experiencia de tristeza, o yo soy la tristeza misma, o la ira. No, nadie de aquí ha tenido un ataque de ira nunca. ha tenido un ataque de ira. ¿Qué te pasa cuando tienes un ataque de ira? Que respondes, responde la ira, no respondes tú, responde la ira y haces cosas que la ira hace, es decir, agredir verbalmente, agredir físicamente, ofender, es decir, lo que hace la ira. Entonces, es muy diferente el sentir, tengo, ahora mismo tengo una experiencia de ira, esta emoción que me embarca es una ira, a dejarte llevar por la ira, y que sea la ira la que controla mi vida. Esa es un poco, esa es la mente testigo, la mente testigo es la que es capaz de sentir, o sea, de percibir las experiencias como experiencias vitales, buenas, malas, regulares, pasajeras, siempre. Es importante en la práctica, en la práctica, eh, la práctica formal, a ver, eh, las, los cursos de mindfulness se estructuran, como hemos dicho antes, alrededor de dos horas y media, tres horas, y las prácticas que se ofrecen son um, prácticas informales y prácticas formales. Las prácticas informales suelen ser de dos tipos. Suelen ser práctica de, de meditación y cosas así, o una práctica un poco más... Um, que necesita un poquito más de reconocimiento, más de dedicación a la práctica, como pueda hacer estar respirando una emoción. Y luego, se aprende a meditar, que es la práctica formal. ¿no? Da, da un poco de, como de miedo, de ganar meditación, y se le llama práctica formal. Y ahí también se va enseñando a, a meditar. Como ha dicho antes, la postura es, es importante. En el Zen dicen que la postura crea actitud, actitud de postura. Eh, lo que se busca es una postura relajada, pero digna con la columna recta para que circule la energía para que el abdomen pueda fácilmente dilatarse y facilitar la respiración abdominal la respiración profunda eh, da igual que se haga sentado en la silla da igual que se haga un cojín de meditación en una banqueta lo que nunca yo recomendaría es hacerlo todo eso está muy bien, no se relaja puedo hacer un, un escáner corporal pero no va a ser la meditación. La meditación recibe pues una postura erguida, no rígida, la columna recta y una completa inmovilidad. Se empieza aprendiendo a observar el cuerpo a través de las sensaciones corporales, se sigue luego con la atención a la respiración y de ahí ya se pasa al ambiente emocional, los pensamientos. Y cuando ya se entra más en profundidad es observar el contenido mental. El objetivo de todo esto práctico es el contenido mental. Pero requiere una postura física concreta. Esa postura física concreta es una recta, una actitud, por lo cual la mano en una parte de la postura. Entonces, hay que dejarlas en el regazo encima de las piernas o ya pero requiere que saque, requiere mantener la vida. Y si uno empieza meditando cinco minutos, una semana, diez minutos la siguiente, empieza poniéndose en el, el reloj, la alarma, y pase lo que pase, no te mueves de ahí, no te muevas de, de esa cultura, hasta que suene la alarma. ¿Mm? Hay que entrenarse también en eso. Que si nos vamos a mover, nos vamos a levantar, que nos hemos cansado, el entrenamiento no se lleva a cabo. Bueno, pues eh, si no tenéis más preguntas, si queréis saber algo más o queréis escuchar pues, algo más. Ya. Damos por terminada la caña. Bueno, la caña pues la podemos <risa> ir. El retiro, si lo repetís. El, el retiro es el fin de semana que viene. el ¿no? viernes. El viernes a domingo. Viernes después de comer, o sea por la tarde. Hasta domingo, después de comer. La, la hora, la hora tope de llegada siete. 7 de la tarde. Siete de la tarde, porque ya a las siete de la tarde tuvimos la primera actividad eh, y saldremos el domingo, después de El lugar es en el magnífico molino de río Argos, en Carabancha, un sitio precioso. Es en una, en una de un molino de agua, el río pequeñito, tiene agua, tiene agua. Y ahí se han hecho las instalaciones, hay una sala de, de práctica preciosa, muy despejada de madera, con las pistas impresionantes, el sitio que invita porque hay luz no hay ruido, el ruido eh, si se oye algún ruido se invierto moviendo las hojas de los azules. Los pájaros, los pájaros. Estamos en primavera, que es eh, la explosión de la vida, ¿no? Entonces, no, es una pasada, ¿no? Es, que si queréis, pues los que queráis seréis bienvenidos. El retiro incluye la cena del viernes, desayuno de sábado y domingo, la primera del sábado, completa, de enseñanza. Flexión completa, Se come, se come estupendamente, que son 245 euros, todo incluido, absolutamente todo. Incluso el trabajo que vamos a hacer nosotros. Nosotros somos los que lo han y en este caso, Alejandro la... y yo. Para los 11 de la genera, pues llevamos yo un 25%, porque la genera sale a cargo de ese 25%. ¿Y es el silencio? ¿El silencio? Y ese es el silencio. Es decir, vamos a priorizar el silencio por encima de. Aunque habrá, pues si alguien vemos que tiene la postura más puesta que está sintiendo, pues inevitablemente le ayudaremos a poner la postura. No, no, no va a ser de sufrir, ¿eh? No va a ser. Por lo menos desde ese punto de vista. De... Quiero decir que. ¿Por qué el silencio? A ver, hay, hay unos estudios nuevos eh, en los que parece ser que el silencio estimula la producción de células eh, semejantes a las neuronas en el hipocampo. Pues, por eso vamos a estimular el vocazo para producir más NeuronLighter. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias.